Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, eh, hoy tenemos Luna en Casa 2 en los signos de aire. Eh, bien, vamos directamente a la clase, pero antes te voy a invitar a que entres a nuestro portal de astrología, patagoniaastral.com. Ahí tenés también otra manera de aprender astrología siguiendo las clases y gratuitamente. Con evaluaciones y todo. ¿Para qué? Para que tenemos finalmente la certificación del CAF. Centro Aprender Astrología Fácilmente. Esas son las siglas del CAF. Bueno, y también te invito a que si te gusta el contenido de este canal, le des clic a la campanita, te suscribas, eh... Dejes un comentario, le des like al video, actives el algoritmo de YouTube, por favor. Estas frases claves eh, tuvo la gentileza la astróloga certificada por el CAF, astróloga de Venezuela, Mildred Peraza. Bien, luna en casa 2. Dramáticos, comprometidos y dedicados son las tres palabras claves para las lunas en casa. Casa 2, estén en el signo que estén. Ahora, la casa 2, cuando está en Géminis, tiene tres palabras claves. Versátil, caprichoso e intelectual. Y la luna en Géminis, cuando está en Géminis, tiene seis palabras claves. Tres positivas, tres negativas. Divertido, sensible, imaginativo o inestable, taciturno, irritable. Entonces si agarramos esas palabras claves y decimos, a ver, agarro una palabra clave de la luna en Géminis y la combino con una palabra clave de la casa 2 en Géminis y a su vez la combino con una palabra clave de la luna en casa 2. Entonces podríamos decir que estamos frente a una persona muy versátil, ¿ven? Versátil, eh, lo teníamos, casa 2 en Géminis. En un momento está haciendo historias divertidas, divertido, Luna en Géminis. Y al siguiente momento puede sacar su lado dramático, ¿sí? Luna en casa 2, sorprendiendo con su gran imaginación. ¿Ven cómo vamos eh, creando esas frases clave. Luna en casa 2, dramático, comprometido, dedicado. Casa 2 en Libra, Arte, Justicia y Unión. Luna en Libra, es receptiva, es seductora, es cortés, es dependiente, es caprichosa y es dedicada. Por lo que podríamos decir que estamos ante una persona comprometida con sus propios valores, trata de ser siempre justa y cortés al hablar y al dar sus opiniones. Y ahora bien, si la luna está en casa 2, porque estamos tratando de eso, dramático, comprometido, dedicado. La casa 2 está en acuario, en el último de los signos de aire, subsistencia, tecnología, innovación. La luna en acuario, tranquilo, fuerte, afectuoso, ansiedad, inseguridad, tercos. Por lo que podríamos decir que estamos frente a una persona innovadora, siempre tiene ideas progresistas, puede parecer muy terco cuando por su nivel de compromiso en los proyectos que participa no atienden a sus ideas. Bien, espero que te haya gustado esta clase. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Mañana con Luna en Casa 3, en los signos de aire, y vamos avanzando sobre los signos de aire. Espero que tengas un día maravilloso. Te mando un abrazo enorme. Chao, hasta mañana.